¿Qué pasa, pues, los Chicos, ya estamos de vuelta con Black Desert Online. Ya como sabéis, está en español. Y ya como sabéis, y si no sabéis, os lo digo, estoy sorteando dos cases de Steam para Black Desert Europa y Black Desert Norteamérica. Es muy fácil buscar el vídeo de la información del sorteo en el canal. Ha sido subido recientemente, así que no hay problema de encontrarlo. Los requisitos, os lo recuerdo, es eh, seguirme en el canal. Seguirme en Twitch, también nos hago los directos Y tener un mínimo de 300 puntos en Twitch En mi canal, que se consigue asistiendo a mi canal siguiéndome en el canal de Twitch que adopta Y participando en él Es muy fácil Y también comentando en el vídeo del sorteo Yo participo, el plazo acaba el 13 de marzo ¿Vale? Así ya sabéis Mientras vamos a jugar un poquito a Black Desert Online A ver qué tal Y no me pilla. El audio del juego parece, no sé. Ahora, ahora. Es que está el volumen muy bajito, parece. Pero bueno, aquí estamos. Ya que Me ha dado. He el... recibido una recompensa diaria. Oh. Eh, muy bien. La recom... ¡Oh, te da mascota! Un cucú, bien llamado bien, eh, Calimero. Calimero, vamos. ¡Ay, que está aquí el pollico! la mierda, pollo! Esto es un calimero, ¿sabéis? Voy a hacer el pollo. Voy a hacer pollo. Ah, vale. Encuentra recursos. Guárdate, guárdate calimero porque no quiero que todo. Te... Bueno, pues vamos a hacer un par de cosas. Ah, déjame aquí el caballo. No que el caballo sufra cuando voy a hacer gilipo allá por ahí. Ve a... Ve a... Armando Alejandro. Vamos empañando. Vamos a ver a Alejandro para hacernos hacerlo la misioneta. Me engancha los putos auriculares en el dedo y me jode un tela. Lo peor que se me están jodiendo los auriculares, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Estamos con putele. No nombre. ¿Cuál? ¿Cuánto dinero tengo, no? Hola, vengo aquí a hacer cosas. A ver, el tema de vale? nodo no sé muy bien cómo va. Por pues aquí ya he cogido unas cuantas Eh... Bueno... Eh. Vale, ya te iba a decir, ya me lo he hecho. ¿En serio? Cripo ¿eh? Tiro, que polla son de esta mierda que están aquí en Que son críos jugando o que... A ver, se le tío Era un poco todo <tose> Eh... A ver, que ¿No? de tal De tuyo con al menos dos... Vale, ya sé lo que ha pasado Ahí está Hay miedo de mierda, la buena o hay caca, sí, no. Ay cortando cabeza, cortando cabeza. ¡Ay, parkour, parkour! No, oh, a este no, a este no lo mata. Ocultarse no nos sirve de nada. Y, de hecho, para navegar y completar. Arriba. Eso, eso, eso, eso yo lo no sé yo. Pero es coño. Vale. Y por aquí tengo más misiones para hacer. Claro, no, eh. Voy a acabarme a todas porque ya que estoy leche. Eh, Me encantan cuando me ponen comentario raro. Follow the indicator at your own. Ojo un vídeo. It's an ill omen. Alejandro said I was urgently needed. I never imagined I'd find servants of darkness here. Listen. On this land, Monarch of Darkness will rise again. That's what it said. It says the sealed master is here. It couldn't be. Oh, and yet. Do you know something? No, but I'm sure the chief of Glish. He'll have some insight on this. I'd better go speak with Fraharau. Eh, soy como. creo que soy como los cuatro personajes de historia, creo, no sea, es raro. Hey. Ahora si no, cabrón Barril Tengo ahora que matar barriles Yo me cojo todo porque eso luego lo vende Y pilla buena mierda irás A reventar Yo menos mata a abejas nada Otra, un polvo plateado de mala vivienda para, para la cual es esa. No, más que para la cual para el evento. Para el evento de la parece que es jodido. ¿Qué pasa? Vale, alguien tengo que entrar a la cual, eh. Vale. La arma. Quiero... Ah, en caso mismo. a misiones. Voy a hacerme... Eh, el... Joder, no teniendo un problema con la abeja parasitaria, eh. La madre que paré pompillo. Ay, ay, ay, ay, ay, La barriguilla. Bueno, bueno, bueno. Yo, ya está, ¿no? Ahora queda. ¿Qué le dejó? Ya le ajo, ¿no? Se que he matado sí, Me acabo de tomar Una mierda esta Esa que mola, esa que mola. Te corto la tripa, vale. Pero he visto mira ya. Acorta jamón. pica a la barriguilla aquí, no sé... abajo. El cuchillo. Ah, para coger la carne, claro, como no tengo nada. ¡Para mí era al pana! Que me falta matar a otro pana. Vamos a la cual. Come on. Está mal. ¿Qué nivel tengo? un nivel 20 ahora mismo. Ah, ah, reclamar, reclamar. Vale, ahora, ¿qué más? Beneficio de invertir en nodo, es que no sé muy bien cómo va a nodo y no me quiero arriesgar a ser una gilipollas. No me quiero, digo, no me quiero arriesgar a nada. Lambs, ¿qué forma no había te trae? de vender la que forma Porque no creo que me, que me dedique a vender cosas en el mercado ahora mismo, así que lo vendo. Estoy, estoy forrado. Tengo, a ver, tengo que me meter la calabaza de la granja, Alejandro. Alejandro, Alejandro, ale, Alejandro. The indicator ¡Yuhu! don't be lazy when it comes to seeking out knowledge have you met my wonderful daughters Florencegio you Ah, vale, para, para mejorar el equipo. A ver. ¿El mismo de antes, el mismo vídeo? Es el mismo vídeo. A ver, esta misión creo que la voy a quitar. A no estoy aquí Porque tengo información sobre, sobre los huérfanos Está un poco lajo, ¿no? Vamos a ir para allá Recordad que si queréis que juegue algún juego, decírmelo ¿eh? en el comentario Sugeriendo el juego que queréis que juegue más votado Pues bueno, pues será el que le haga caso Quanta pena no Jewels cannot be bargained over. Every jewel I sell has its own value. If you walk around a lot, use. our turn. hello there I'm Mara take a look around adventurer this place is full of pleasant surprises all the profits made here go to the chapel orphanage De un para aprender mierdas. Pasa que no me acuerdo dónde era. Aquí es A ver, aprende habilidades, temo Pala sombría, ataque y golpe crítico Aprende esto Y aquí tengo las misiones Pues vaya, la cosa es quitarme misión en el medio. Como oh, mola que te genia, juego en inglés, en, sirio, me eh, perdón, en español, me encanta. Me encanta que juego en español. A ver, soy de Amazon Soy de Amazon paso que queremos y yo atravieso at Atravieso caballo Va. I guess you're pretty good at sensing where the money is. Making boxes for good quality pumpkin should bring you a tidy profit. Por <coughs> la allá. Ay, gano punto. Digo yo, y no estoy ahora en un sitio seguro. Ah, empieza demasiado. Bo ¡Oh, Dios. Me hace falta un banco Pero pesa mucho y, y corre despacio Que el banco donde se venden cosas. Ahí está, almacén. Almacén. Vale. A ver qué me dan. Bueno. Me voy a dar algo más chachi. Me han dado Vale, me han dado más cositas de torno. con morado y esto pues ya se ha agotado A ver Dios mío, pesa demasiado. Tengo mucha mucho dinero. Tengo uno de diez millones de 10 millones de un perro travieso. Fíjense, si tengo, si tengo el toque, pues ya pasa aquí Mira, paño Vamos a dejarlo aquí y luego Tengo que mirar porque tengo muchas cosas Eh, vamos a echar fotos, eh Eh, mira, mira, mira, mira, mira qué aspecto Mirad aquí para, para, no, para cambiar Vale Ecco, eh. Yeah, Già che cosa... Va bene. Otaka. Devo no, vedere un modo... È un modo... No me acuerdo cómo era ah, y el Steve Para poner los efectos, no me acuerdo ya, pero bueno Que mola Que pues ya nos vemos en el siguiente vídeo de Black Tierra Online Recordad que tenemos el sorteo Apoyarlo bastante Mucho cariño Mucho amor Un fuerte like Subirme en las redes sociales En Twitch y en el canal Y nos vemos en el siguiente vídeo De Black Tierra Online Online Putere Dark Knight Que en inglés mola mal nombre bueno. Apoyar fuerte al... A la traducción española. ¡Adiós!